Yo soy Jorge, él es Diego, juntos somos Boots y damos toda esta fantasía en un concept smoke shop a la cual hemos puesto pues mucho amor, mucha risa, mucha, risa, más mucha que buena nada. vibra. Nos conocimos en un trabajo en Polanco, estábamos ahí en una tienda, los dos en retail. Entonces un día fuimos a comer juntos y compartimos un toque a la hora de la comida y o sea, ese toque hizo que nuestra amistad ya lleve más de 10 años, yo creo, Casi diez ¿no? Años. Casi 10 años de amistad. Yo vengo de una familia mormona de toda la vida, muy ortodoxos también. Entonces yo venía como con estos sesgo, con este miedo como, "Oh, es que es droga y tal." Mi amigo dijo, pues, ¿quién quiere? Solo yo dije, yo voy a probar. Fumé, pero recuerde que no me puse pacheco, pero de ahí le perdí el miedo. Dije, ah, pues a ver. Otro día después volví a probar, pero ya fue con un brownie. Con el brownie me malpasé porque yo no sabía de cuánto debía comer. Entonces, esos fueron como mis primeros recuerdos, pero sabía que era una planta que, que me hacía bien, porque soy una persona muy ansiosa. Y la marihuana es como lo que, a ver, tranquilo, respira. Eso es lo que me hace a mí la marihuana. Y a partir de ahí, pues dije, pues de aquí soy. Mi primera experiencia del cannabis fue con un novio que tenía como a los 19 o 20 más o menos ¿no? Recuerdo que fumé como de más Me dio la pálida Y pues no estuvo chido, la pasé mal Y recuerdo que cuando estábamos ya en casa El otro día me dijo, oye, ¿cómo estás? Bla, bla, bla, yo me sentía terrible No, y dije, güey, Vomité en la casa de, tu de tus amigos Pero me dijo, ok Si quieres fumar marihuana Tienes que saber fumar marihuana No solamente es fumar por fumar A sentirme libre para expresarme fue mudándome del país y bueno, también vengo de Venezuela donde pues allá nos estábamos muriendo de hambre y yo dije bueno, necesito encontrar un lugar donde pueda desarrollarme y hacer mis sueños realidad y así llegué a México y aquí me he dado la tarea de construir una familia al lado de, de, de Candela de George que ha sido mi, mi relación más larga aquí en México después de él sigue mi esposo que es Pablo, es Eva blonde y... Juntos hemos construido esta familia. Nosotras tres, literal, hemos sido matriarcas de lo que nosotros llamamos nuestra hermandrag. es un grupo, es un colectivo de personas muy chingonas que hacen drag también, otros no hacen drag, otros simplemente como que le interesan y ya, pero es nuestra familia. En Venezuela, yo trabajé muchos años con moda. Trabajaba en la parte de diseño de imagen, ¿no? Entonces ahí fue como justo conocí a Candela trabajando en retail. Y llega a mi vida Pablo, y Pablo trabajaba en un antro, aquí en la zona rosa, en donde habían diferentes drag queens también. Yo ya había tenido un poquito el contacto con los drags. Empiezo a andar oh. con Pablo, empiezo a andar el drag en, en, este, en este bar en donde trabajaba en la antigua sacristía. Y dije, ay, esto está increíble. Y yo así con unas ganas de ponerme un tacón y peluquear y así. Pero dije, pues no, no, porque tenía este estigma como de machito, como del bigotito y hacer ejercicio y no le va a gustar a mi marido porque es no plumas, es no fem, ¿sabes? Con este tipo de cosas de homofobias inter o misoginias internalizadas como, como parte de la comunidad también. Entonces, llega mi cumpleaños, hace unos par de años, las compañeras de Pablo le dicen, oye, Diego, ¿quieres hacer una fiesta temática? Yo dije, ay, fíjate que sí, pero ¿de qué será? Bueno, yo quiero que sea de reinas de belleza pues porque de Venezuela, ¿verdad? Dijeron, ¡ay sí, a huevo! Entonces, una me peinó, una me maquilló, una me prestó los tacones, la otra me prestó el vestido, la otra nos enseñó a hacer los pads, la otra me prestó una peluca. Me ponen todo eso encima, yo rasurada y todo, me veo el espejo <risa> y dije, ¿qué <risa> es esto? ¡Guau, wow, es impactante! ¿Qué es esto? Es sí, impactante. o sea, está muy cañón. Dije, ¡guau! Wow. yo caminaba y me volteaba y me agachaba, entonces fue una noche increíble y a partir de ese momento dije creo que esto es algo que puede llegar a ayudarme en algo Amondi es este, esta capa, es esta máscara que me ayuda a sacar esta seguridad que no puedo sacar cuando estoy en Diego. Amondi es mi herramienta para yo ser escuchada y vista y poder lograr con ello otro, algo. Y creo que estamos en uno de mis objetivos más grandes que he logrado como drag queen y al lado de mi hermana también. Candela nace un día que Eva, el esposo de Amondi que es Pablo, estaba como de viaje por Guadalajara, salimos de trabajar de, de la smoke shop y me dice Diego, oye, ¿por qué no vienes a casa? Unas chelitas, platicamos, pues vemos, qué hacemos, ¿no? Una tarde de, de amigas, como muchas, ¿no? Entonces llegamos a casa, como siempre, a ver si vamos a cenar, a hacer algo y me dijo, oye, ¿y si te maquillo? No, le dije no, ¿sabes no, Le Dije no, es que no me quiero rasurar y es todo un rollo y estamos aquí, no venía preparado, no sé qué. Me dijo, no pasa nada, hay que maquillarnos para nosotros dos. Abrimos la caguama, empezamos a platicar, me empezó a maquillar, ¿no? Me dijo, no, no te veas, no quiero que te veas, ¿no? Me termina de maquillar, entonces me pongo joyería, por ahí que me pongo un abrillito y todo ese rollo, y me miro al espejo, y cuando me miro al espejo, pues sí fue como, wow, qué fuerte poderte ver con esos rasgos femeninos, ¿no? Que tienes cara de hombre toda cuadrada y redonda, pero pues el, el make up es un arte tan increíble que pues yo me vi y quedé impactado y me dijo, espérate, aún no estás completa, ¿no? Y me puso una peluca, me dijo, te voy a poner esta. Cuando me puso la peluca y me vi completamente en la fantasía, de verdad sentí un poder que nunca había sentido. Mi primer acercamiento como a esto que me hacía esconderme de la, de la gente o de mi mamá o de pues, los vecinos, era cuando yo veía la lucha libre. Obviamente de chavito veías al santo ¿no? y decías guau, wow, ¿no? Pero también había como el otro lado donde veías y decías guau, wow, sus máscaras tienen rosa y glitter y sus capas son larguísimas, ¿no? Me ponía la cobija, ¿sabes? Me tapaba como la cara y corría por la sala, pero no jugaba a ser el niño con la capa, sino jugaba a ser como muy femenino, pero con capa, como si fuera una reina, ¿no? Y ese sello de la máscara a mí me hizo como ese feeling cabrón donde, no sé, te encuentras, ¿sabes? Creo que todo mundo, así no creo, estoy súper seguro, güey, que todo mundo debería hacer drag una vez en su vida. Hasta mi sobrinitos los más pequeñitos saben que pues de pronto su tío es una tía y usa máscaras y peluca y tiene un cuerpo como muy voluptuoso. Decían, "Ay, tío, si sí te vi ayer." Mira, y me envió en un screenshot, obviamente del celular de mi hermana, no, pero mis sobrinitos sí era como, "Wow, qué padre poder tener libertad con la familia." Yo recuerdo a mi mamá le invité a mi departamento, ¿no? en algún momento donde estaba viviendo. Llegué y, ay, pues, ma, siéntate, ponte cómoda, estás en tu casa, bla, bla, bla. Y ya sabes, las mamás mamá es como, ay, qué bonito, qué bonito. Y ya anda viendo que si limpiaste, que si no. Y en algún momento no escuché a mi mamá, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa, mamá? Y estaba viendo mi frasco de marihuana, porque tengo un frasco de marihuana ahí, ¿no? Y me dijo, ¿esto es, esto es marihuana? Le dije, ah, sí, sí, fumo. Me di la vuelta y seguí haciendo lo mío. Y hasta después de la comida le dije, oye mira, fumo marihuana, pero ¿qué crees? Que es una planta? Es eso, informar. Y es que si le explicáramos a la gente por qué lo hacemos o qué beneficios nos trae, cómo es nuestro estilo de vida al fumar, lo cambiaría todo. Ahora que puedo probar algunas veces que soy candela, Híjole, es una fantasía, es un abrir de mente, es un feeling total, ¿no? Mental, en el cuerpo, todo. Creo que nuestro drag como junta se inspira en las mujeres. en Las mujeres fuertes, como tu mamá, como mi mamá, como nuestras amigas. Yo como gay, mi mente se abrió 10 veces más de lo que yo pensaba que estaba abierta, ¿sabes? Yo soy muy relax, yo, yo respeto todo, ¿no? Pero cuando hice drag y pude sentir esta fantasía, sí pude también sentir este acoso que tal vez mis hermanas platicaban, ¿no? ¡Wow! Se te ve increíble ese short con pedrería, bla, bla, bla! Y no sé, mi hermana me decía, oye, pero es que no sabes cómo los hombres se te quedan viendo. Y yo, obviamente no. Y alguna vez estuve en Candela, en una chiquifalda, ¿no? Muy voluptuoso todo el asunto. Y fue esa primera vez que sentí como una mirada era acosadora. Son cosas que han marcado mucho en lo poquito que llevo haciendo drag que saco a Candela y ahora de la mano estar como, pues con el royalty de drag queen en México, ¿no? Es una fantasía porque poder juntar nuestras manos y decir, ¿qué te puede pasar si te pintas los labios de rojo hoy? Que no te guste, pues los despintas. O tal vez que te encante y mañana los pintas de rosa, ¿no? Tal vez, ¿no? Boots es una palabra maya que significa humo. Nuestro símbolo son dos manitas que cuando pides fuego, hacen esta como cuevita para que nos apague esa llama. Entonces somos el fuego que le damos a tu magia. ¡Ay! Sí, sí, sí, sí, sí, salió, sí salió. Nuestro concepto lleva muchas cosas que nos unen como amistad. Pero también es algo que puede ser palpable cuando tú entras a Boots. Vivimos en un lugar donde no es legal aún la marihuana y sí. nosotros estamos acostumbrados a que solo existe un tipo de papel y ya. Y llegas a Boots y hay como de güey, hay 50 tipos de papeles diferentes. Hay igualmente. miles de opciones para fumar. Pipas, bombs, bombs, en forma de pene. Filtros. Pipas rosas, con polvo de oro, con polvo de plata. Charolas con luces. Que normalmente nos pasaba. Uh -huh. Cuando buscábamos como esa experiencia en algún otro lado, íbamos a smoke shops donde pues normalmente es hetero, ¿no? Como el ambiente. Empieza la banda como a ver, ay mira pues son afeminados o están buscando pipas rosas, ¿no? Y es como, pues no tiene nada de malo. Es incluso hasta más divertido porque la experiencia de fumar es eso, una experiencia que te va a llevar a conocer a una nueva persona o a relacionarte por ahí de algo del trabajo, ¿sabes? La marihuana, siempre he dicho que te trae gente mágica a tu vida. Es un estilo ¿no? de vida. También como ser drag, también es un estilo de vida. Claro. No es que las personas heterosexuales no sean bienvenidas, por supuesto que son bienvenidas, es un espacio incluyente. Simplemente que es un espacio seguro para la comunidad LGBTTIQ y para las mujeres, porque no había un espacio así. Cuando tú vas a una sex shop, vas por curiosidad, por necesidad, o que pasas por la vitrina y dices, ah, esto sí me cabe. Ah. Y cuando entras a esta sex shop, lo más que quieres es sentirte bienvenido, cómodo, seguro. En confianza. confianza. ¿no? De, yo quiero tocar cómo se siente. Claro. Cuánto mides ¿sabes? Claro, Esto cómo claro. se unta. Lo mismo con una smoke shop. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a, ah. ¿qué me va a pasar ¿Qué después? Me... Nosotros nos convertimos en este espacio en donde la gente habla sin tener algún tabú o estigma de, güey, ¿sabes qué? Soy nuevo completamente en esto y quiero probar. Porque claro. tengo mucho estrés, porque no puedo dormir. Y estar en un lugar donde no hay estigma, te hace sentir una persona y un ciudadano más seguro. Normalmente nos meten el miedo, como, ah, ¿te gusta esto? No, es malo. Entonces la etiquetas como malo, lo haces como a escondidas. Y creo que es solamente desinformación. Güey, eso está increíble, ¿no? Poder orientar a la gente y decir, a ver, no debes de fumar tanto por esto porque sí. te pone una pálida, ¿no? No vas a morir de una sobredosis, ¿no? Y Cuando tú te informas el tipo de material con el que vas a fumar, el tipo de producto que vas a fumar, cómo la vas a conseguir, con quién, dónde. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas te hacen un consumidor responsable. Hay gente que se fuma una cajetilla de cigarros diarios, ¿sabes? Yo me fumo tres porros al día o más o menos, ¿sabes? Dependiendo del día, pero es eso, ¿sabes? Es te levantas y hay gente que no puede vivir sin tomar café en la mañana. Yo no puedo, no puedo hacer un día productivo sin echarme un toque. Yo sueño con sentirme libre y poder hacer lo que yo quiera. Siempre y cuando, por supuesto, sea en pro del beneficio a la ciudadanía y, y en el lugar en donde estoy. Pero creo que lo que siempre he soñado como una persona inmigrante, mormón, gay, travesti, es en ser libre, completamente libre. Y en eso, en eso andamos. Es difícil, pero se puede lograr. Todo mi sueño tiene algo en particular, güey, que es ser feliz. como quieras vivir, tu estilo de vida, como qué quiere hacer, pero la clave de eso es ser feliz. Wey. Creamos Boots, justo es eso, porque nuestro estilo de vida hacía que fumar marihuana, compartirlo con la gente, nos diera tanta felicidad que quisimos crear este proyecto para compartir nuestra felicidad con la gente. Me fui del lado de mi familia buscando un sueño y que quiero que esto valga la pena que todos los días que yo me despierto estoy luchando por un bien común con mi familia, con mis amigos, conmigo mismo. Ser eso que siempre soñaba cuando era niño y que cada vez estoy más cerca de lograrlo por mi autenticidad. Ser Pacheco Funcional es tener un estilo de vida responsable, que tus actividades no se vean dañadas, porque te des un fume o mil fumes, ¿no? Puedes darlo simplemente a tu ritmo y a tu medida. La gente está empezando a escuchar experiencias donde... Ah, la tía usó unas gotitas de CBD y ahora es esto y ahora es el otro, ¿no? Entonces eso nos da muchísimo eh, aliento a nosotros que tenemos un estilo de vida canábico. Entonces pues llegan desde pues chavitos que aman muchísimo el drag y se emocionan mucho al estar como en... el. Esta la smoke shop de las blondes, ¿no? Hasta la señora que le recomienda nuestro smoke shop para ser asesorados, porque cuando íbamos a las smoke shop buscábamos esta experiencia de artículos diversos. Pero ya cuando tienes esa experiencia, hace falta que alguien te informe, ¿sabes? ¿Qué es la combustión? ¿Qué es el terpeno? ¿Por qué me pongo pacheco? ¿Por qué Tú, me da Monchis? ¿Por qué me da Monchis? Entonces, eso nos encanta y siempre, pues, yo lo he como pensado y lo comparto con mis amigos, ¿no? Cada vez que viene un, una persona a boot, no lo vemos como un cliente, sino como una posibilidad de conocer a alguien muy chido.